¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, aquí tenéis la crónica de mi viaje a Granada a bordo de un autobús de Alsa con su pantalla de entretenimiento a bordo un Android donde puedo leer cómodamente Vidas en Red navegación bastante fluida navegador móvil por otra parte pero mirad eh, mi página que es bastante lentita de cargar la carga muy bien con lo cual se puede navegar por internet la velocidad bastante aceptable y, y aquí estoy un poco lo primero que hago ¿no? Pues siempre que veo un, algo de entretenimiento a bordo es echar un vistazo eh, al panorama por supuesto pero también a, al sistema operativo eh, las películas que hay y demás aunque yo ya llevo mi propio entretenimiento a bordo para este viaje me acompaña el iPad mini y el MacBook Pro así como el Kindle mirad es como mi canal de YouTube como se ve no, no lo escala muy bien eh. ese, ese vídeo no, no, no se ve muy allá toma de auriculares que suena bastante bien y al final en el viaje lo que más le dediqué fue a, a usar la, la música tenía una eh, la, en la sección de música una playlist bastante grande de música chill, chill out aquí ahora el vídeo de Youtube está cargando lento la conexión que es un 4G compartido con todos los usuarios seguramente pues es lo que hay fotos en, en libros tienen el quijote así que si quieres leer en el viaje el quijote espero que te dé tiempo a terminarlo y en aplicaciones pues hay algunos jueguecillos ahora no me quiero imaginar lo que tiene que ser para el que esté sentado delante jugar al Angry Birds mientras el tío de atrás está dando toquecitos en la pantalla no creo que sea muy cómodo para el pasajero que se sienta delante y esta es la playlist con la música que tenía una buena selección de música y a mí esta es la música que me, me gusta mientras estoy leyendo, haciendo otra cosa o escribiendo, pues ahí la estoy escuchando y esta es la película, una película que tuve de fondo un Fast and Furious y bueno, pues un viaje de menú, y alza, pues la verdad que buen precio buen precio, unos cuarenta y pico euros con elección de asiento lo que me costó y ya estamos en Granada vamos en el metro de Granada que no lo perdáis, Granada tiene metro y tranvía y atentos al siguiente segmento porque os voy a contar cuál fue la adquisición la compra tecnológica en el WeBuy de Granada Juguetito nuevo, amigos un dispositivo muy raro, muy raro que creo que pasó sin pena ni gloria es el, el Lenovo Yoga Book eh, un portátil con pantalla, doble pantalla, una pantalla normal y otra pantalla de tinta electrónica. Es el nuevo Yoga Book, eh, no sé qué, C930. Vamos a verlo ahora. Lo he comprado de segunda mano eh, a un precio bastante, bastante, bastante interesante. Es. Literalmente un ultra portátil, La verdad es que está en un estado bastante bastante bueno Es lo mínimo que se despacha Y bueno, una cosa interesante que tiene Es que tiene la función de lector de libro electrónico Que tiene tinta electrónica Eso está genial Y aquí lo tenemos cargándose Mirad el tamaño Una pena que el, el lápiz no esté incluido No, De hecho lo pone en la caja Pero bueno, el precio que lo he encontrado Es un precio de derribo Vamos a encenderlo y vamos a ponerlo en marcha. El procesador que tiene es pues un M3 bastante sencillico y mira, la pantalla de tinta electrónica está muy bien hecha, pero las, las teclas no tienen recorrido, ¿eh? o sea, no tienen ningún recorrido. El dispositivo venía frito de batería, pero totalmente frito de batería. En cuanto a puertos, aquí tiene un puerto USB tipo C, que no sé si se ve, el sistema de bisagra de los yoga, que es bastante robusto, 360 grados abatible, y supongo que este es el dispositivo de encendido, las teclas de volumen, el altavoz, vamos a ver si carga que está bastante frito, y las teclas de función, el teclado muy completito, hombre, para escribir, esto no es, pero como ultra portátil, un M3 de séptima generación, aquí mi reflejo, eh, me parece un dispositivo súper cómodo de llevar a, a cualquier lado. Estaba entre la Surface Go y esto, y bueno, vamos a ver qué tal funciona. Y aquí tenemos el arranque, es que ese enchufe que tenía no, no funcionaba. Genial, ¿eh? Bueno, tendré que quitarle lo del Zex. Me han dicho que me dan tres años de garantía en el Zex, incluida batería. Porque no, obviamente no pudimos comprobar la batería del Zex, pero la pantalla se ve bastante, bastante bien, con muy, muy buena calidad. Y nada, voy a meterle en mi usuario de Windows, le voy a meter el Wi-Fi de aquí, a cargar las 8 millones de actualizaciones que tenga. Y a funcionar. Para estas cosas viene bien Microsoft Edge. Para pues esa cosa viene muy bien. Este truco lo aprendí del amigo Adel En los centros comerciales Juegos que valen bastante más dinero Están a mucho mejor precio En este caso no es un juego Es solo un código que viene en la caja del juego Pero mira, mira, mira Aquí está Al ladito del Zelda Descárgate amigo Descárgate y volvemos con el Lenovo Yoga C930. ¡Qué equipazo! Aquí estoy viendo a Lobo. Mirad eh, cómo queda plegadito. Queda súper, súper delgado. Es un equipo que con una pantalla pequeña, que, que serán 10 pulgadas, como tablet, que es su idea, cumple perfectamente. como por, En modo portátil, pues bueno, tiene un teclado completo que obviamente no es un teclado mecánico, es un teclado de una pantalla pero funciona y terminas acostumbrándote, pero sobre todo a llevarlo, es delgado, no pesa nada, es ligero, se dobla y se pone en modo tablet y es un Windows. Mirad el aspecto, acabado muy premium, metálico, eh, para ser de segunda mano está en perfecto estado, lo único que tiene es sí, que en la parte de atrás se ven rayoncitos que aquí en el vídeo apenas se aprecian, pero estoy encantado con él, es que se ve de maravilla, ya que estoy cocinando, mirando la receta, mirando otras cositas eh, dándole mala vida, porque es un portátil para usarlo para tenerlo encima, para llevarlo de un lado a otro, llevarlo en la mano eh, limpiarlo, no tiene teclas, con lo cual es más fácil de limpiar darle mala vida, aquí estoy haciendo un pollito voy a hacer unos burritos mexicanos mientras estoy aquí viendo unos vídeos en ese modo atril, muy cómodo, para consumir contenido ¿Qué tal gente? Grabado con la cámara frontal del Lenovo Yoga Book C930, aquí estoy eh, con el sol que quema bastante la imagen, pero después de, no sé, unos tres días de experiencia con este equipo, no puedo estar más fascinado y más contento. El factor forma, el diseño, la delgadez, lo finito que es, lo ligero que es, hacen, yo creo que es la clave del éxito que pueda estar en la cama utilizándolo como portátil, con lo cual el teclado, el teclado que en realidad es la pantalla de tinta electrónica, me sirva como pie para poder apoyarlo y ver cualquier vídeo, me resulta comodísimo. Un iPad normalmente lo tendría que tener con las dos manos agarrando la pantalla, pero esto tiene un teclado que al estar abierto funciona como pie. Como lo uso mucho para ver vídeos o para escuchar la radio, pues me lo llevo a cualquier lado y funciona fenomenal. También lo he usado para captar vídeos con OBS. Y me ha parecido fantástico. Una experiencia sumamente buena. Así que muy contento, muy satisfecho con el equipo. Eh, sigue siendo un acierto y por el, por el precio que, que lo he comprado, que está de segunda mano, pues me parece que es, un, es una grandísima compra y lo voy a usar, pues seguramente lo uso incluso más que la Surface, la Surface Go. ¿Por qué? Pues la Surface Go es cómoda y de llevar y tal, pero es que este equipo es aún más delgado. Con lo cual sea como lector en tinta electrónica o como máquina Windows para llevar y usar en una mano, es comodísimo. Sumamente cómodo. Seguiré contando más cosas. Y esta es una prueba de grabación con la cámara frontal del Lenovo Yoga Book. Aquí el ojo un poco mejor, como podéis ver. Pero me... Lo tengo más chico que otro, me ha quedado más chico que el otro y más enrojecido. Bueno, la cámara frontal la verdad es que funciona bastante bien. Me vi el baño, que tiene algo más de luz. Y lo que más me gusta es el factor delgadez. Es decir, este equipo... es... Una luz quizá más clara, aunque es luz artificial, se nota lo blanca que es por aquí. Este equipo tiene muchas cosas buenas, y una de las cosas buenas que tiene este equipillo es lo ultra delgado, es que es una tablet, es una tablet Windows, y probablemente sea, bueno, probablemente no, y es más delgada que la Surface. Obviamente, al ser un M3 de séptima generación, con 4 GB de RAM, pues está justito. Pero para tareas de ofimática es muy, muy chulo. El, el tema del de lector de libros, el, la pantalla de tinta electrónica, está bastante bien. Eh, no sirve para libros con DRM, sirve para ePub pero bueno, ePub tenemos todos los que queráis y más. Como lector de ePub es bastante grande, con lo cual podrías leer cómics en blanco y negro bastante bien. Y la calidad de la pantalla me parece asombrosamente buena, así que estoy súper, súper contento con, con esto. Ese lojilla. Aquí no se aprecia para ¿vale? ser. Lo tengo. Ayer lo tenía más rojo. Poco a poco vamos mejorando. Y ya tenemos que volver a Madrid, otro autobús Supra, por cierto, este autobús superior, mejor pantalla, más grande, cámaras, tres cámaras para ver en directo distintos ángulos del conductor, muchísimo entretenimiento a gordo y un autobús más grande, más chulo, más bonito, más cómodo y con dos enchufes USB a la izquierda, que el otro solo tenía uno y tampoco es que fuera la panacea. Así que, muy interesante. <música>